estamos aquí en méxico ya hay que hablar así para que pues pues vale uno sentirse pues, en la onda pues... Ay mono mi gente hola mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal es alexa calcaño con un vlog de méxico en este vlog que vamos a ver qué es lo que yo hice tú puedes hacer también en un día considerando que nosotros nos cogimos un crucero y cogimos este tour que nos costó 100 dólares incluía el agua con aire agua y todo el recorrido guiado por paola nuestra guía turística para este día de méxico tan emocionante no dirigimos hacia Chachoven, que son unas ruinas bien importantes acá en México en el área de Costa Maya que fue donde el barco paró y ella nos estaba explicando ahí la magnitud de esa zona cultural donde ellos hacían sus templos, sus rituales y de qué se basaba toda esa área que íbamos a explorar bueno llegamos ya a Chachoven y estamos ya empezando el tour Estoy bien emocionada, la emoción, mira, mira, no mira. me cabe, y hace sol, ya salió el sol, gracias a Dios. Está perfecto. Y estamos aprendiendo muchas cosas de la cultura maya y, y mexicana. Todas Hola. dormimos un ratito y después nos levantamos, la boca estaba súper cómoda, y bueno, estamos con nuestra tour. Guide. Vamos a ver primero lo que era el altar de Chachovey. Aquí ya llegamos a lo que es el templo Shakshob, en donde los mexicanos mayas hacían sus rituales y su adoración a los dioses. hecho está brutal porque el sol queda ahí mismo. Y obviamente un lugar perfecto para las fotos porque todos queremos que se vea la pirámide de fondo y que se sepa que fuimos a México, ¿verdad? Les voy a dejar mi Instagram en la parte de abajo para que puedan ver el resultado de todas estas fotos De hecho solamente subí tres hasta ahora, pero luego voy a subir más Bueno, estamos en picture time Quiero que agradezcan a Damil y mi fotógrafa de este viaje Cuando vean fotos, saben que fue ella la mejor Love you Gracias Pero nada, mientras tanto vamos a irnos ya con nuestra tour guide Paola para no perdernos más de, este, de esta información valiosa de este lugar El tour que cogimos costó 100 dólares Caminamos dirigidos por una tour guide Se llamaba Paola Fue todo súper chévere, explicativo Teníamos guagua de ida y de vuelta El camino duró una hora Bueno gente, no nos podemos quedar aquí Porque si no sí. nos hacen sacrificio humano sí. <risa> Son monos no, hay monos, mi gente, mírenlo ahí, en esa esquinita. Ay, hay monos. ¡Ay, se va a caer! Vamos a probar ahora la semilla de chocolate. Pero hay que romperla. <risa> se ve linda. Ella dijo que es fuerte, es como un sabor a, a café. Tienes que partirla, lo está metiendo el Ajá. No sé cómo romperla. Mira, Así. Como a café. Sí, sabía café. Huele bien rico. La semilla de Huele chocolate. Pruébalo Huele a café. Que wow. no te gustó? Vamos a ver a de café. Sabe a café, ¿Te no nos gusta, pero por lo menos probamos eso. Exótico, wow, está goofy. A mí no me gustó. Chocolate, <ríe> es bien fuerte. Ya aprendimos algo nuevo. Esta área de aquí <ríe> del <ríe> medio. <ríe> Ellos lo usaban para. Las mamás lo usaban para como que aplanar lo, los panes y para y para darle ese chocolate a los nenes. Ella dice que lo mezclaban con leche o con agua y le echaban azúcar. Así que los nenes estaban despiertos desde temprano. So, está bien cool eso. De esta hojita lo usaban de anestesia. Bueno, estos son abejas pequeñas que no pican. Oh. Como hormiga o oh, gusanito Y no vegan claro pues, no. pues andale, que yo quiero hablar con, sí, con este acentico no. mexicano Porque, porque pues estamos en, estamos en México en España hay que hablar así, gracias Pues claro, pero no estamos en España, eh Estamos en <risa> México Y Mira, hay que hablar yo, así como, como, como pequeñito que esa, esa... Hay que hablar así para que pues Pues vale uno sentirse pues, de la onda Pues... Se te pega el acento argentino Se me ha pegado hoy, el eh? acentico ahora de, de, de, de España, ahora tengo una mezcla de acentos, eh? Que España, no, no Argentina... Ay, mm -hmm. que ya no sé ni qué estoy hablando, eh? Yo solo sé que soy una abuelita y vengo aquí a disfrutar un poco de esta... Híjole, mano. Vamos, que yo quiero un tamal ahorita, vamos a comprar un tamal. Está mal, unos taquitos, unos taquitos, vamos con pique, con pique. <ríe> con pique me gusta. Luego habían como otra mini área de exhibición, pero estaba loca por escalar eso, pero no se podía. Así que ahí, ahí estaba un downside. Pero por lo menos pudimos explorar por lo menos el borde, pudimos caminar todas las pirámides y saber que ahí pues así hacían el sacrificio humano en la parte de arriba y pues se daban a otro tipo yo sé que eso es algo pues de su historia eh, pero dentro de todo realmente nos encantó el tour yo lo disfruté un montón pero hubiese querido que fuera más largo el tour duraba cuatro horas pero dos de esas fueron gastadas durante el viaje porque era una hora de ida, una hora de vuelta y realmente el tiempo que estuvimos allí dentro fue un poco corto para todo lo que pagamos solo que no incluían nada de comida así que pues en esa parte estuvimos un poco hambrientas estamos bajando aquí ya nos esperaron y estábamos tarde porque estábamos tirando una foto había que hacer fila pero bueno bien pero luego de eso había un colmadito que podías comprar cualquier cosita pero todo era súper rápido ¿qué es eso? salsa de tomate digo que sabía bueno sí, bueno estamos probando tamares de pollo, un poquito extraño, pero... ¿tenemos ya tenemos el, el tour completo, comida y lugar Mi gente les tengo una sorpresa: aquí hay flamenco, tan bella. Mi nenes! ¡Ah! quería ver desde culebra y desde Buenos Y aquí en México me complacieron y no tuve que pagar extra. Qué emoción cuando no está esperando las cosas y pasan, es lo mejor, de verdad. Delfines. Y no brincan. Mira, hay otra allá. expedición de tour queríamos probar una playa en méxico obviamente porque quería ver cómo se veía ese azulito ese color tan bello que vimos desde bajarnos del barco así que tomamos un taxi nos costó 8 dólares ida 8 dólares vuelta y nos pudimos meter en esta playita que estaba bien rica bien refrescante y bien clarita